La venganza de Gigano. Espero que no falte mucho. No te preocupes, casi hemos llegado. Espero. Kaito, ¿no estaría bien que ese fósil que han descubierto resultara ser otro dino caballero? Otro dino caballero para proteger la Tierra. Sería estupendo. ¿Eh? ¡Ese debe de ser el yacimiento! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Arriba con él! ¡Despacio, despacio! ¡Subidlo un poco! ¡Eso es! ¡Mantenedlo horizontal! ¡Mantenedlo con horizontal. mucho cuidado! ¡Muy bien! ¡Seguid así! ¡Lo estáis haciendo Pasé muy bien! ¡Así, así! vamos ¡Ya Ahora casi con está! Cuidado. ¡Profesor así. Gay! ¡Eso ¿Mm? es! ¡Oh! ¿Qué tal, chicos? ¡Me alegro de que hayáis venido! No podíamos perdernoslo ¿no? Recibimos su carta Decía que el fósil era algo único. ¿Por qué es tan especial, señor? <risa> no os lo vais a creer. ¡Es un dragón fosilizado! Así, así. centrando bien. Que no golpee las paredes. ¿Qué? ¿Qué? Con cuidado. Con cuidado. ¿Sabes si quién yo creo que es? Sí, el bien, dragón gigante. Pero. ¿Cómo es posible? No tengo despacio. ni idea. Será mejor que llamemos a Tirano Eso y a es. los demás para contárselo. ¡Muy bien! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Eso es, ¡Ya casi está! ¡Ya está! ¿El dragón Gigano? ¿Estás seguro? Sin lugar a dudas. La semana pasada hubo un terremoto en estas montañas que dejó enormes grietas en la Tierra. El profesor Gale descubrió el fósil de Gigano en una de las grietas más profundas. Aunque Gigano está fosilizado, pensamos que era mejor contártelo. ¿Cómo ha podido acabar ahí el dragón Gigano? Es prácticamente imposible que haya podido moverse después de vuestra lucha en Centroamérica. ¡Ya estoy harto, Gigano! ¡Has ganado este asalto, pero un día volveré! ¡Vámonos! Gigano no es del humor para tener compañía. La teoría es que a Gigano le quedaron fuerzas suficientes para excavar hasta la zona en la que os encontráis, y que cuando se quedó sin energía se convirtió en algo parecido a un fósil. ¿Sería posible que se recargara? A mí me parece que se ha quedado sin una gota de fuerza vital. Me alegra oírlo. Manteneos alerta y comunicadnos inmediatamente cualquier cambio. Bien, descuida. No perderemos de vista esos restos. Tirano no tiene muy buen aspecto. Supongo que hibernar como un fósil no ha sido de su agrado. Con su último aliento juró que un día volvería para vengarse de Tirano. Cierto, pero ahora mismo no podría aplastar ni una mosca diminuta, mucho menos pelear con un enorme vino caballero. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eh? ¿Y si hubiera un modo de devolverle toda su energía a Gigano. Entonces intentaría vengarse destruyendo a Tirano, lo cual nos agradaría muchísimo a ambos. <risa> Tal vez pueda concederle su último deseo. <risa> Me sigue pareciendo increíble. Pero este fósil nos demuestra que los dragones que pensábamos que solo eran un mito... ...realmente existieron en la Tierra en algún momento. Pero ¿y si procediera del espacio? Sí, ¿cómo sabe que este dragón no era un ser alienígena? ¡Qué buena idea! ¡Un fósil extraterrestre! Excelente. No puedo creer que no se me haya ocurrido antes a mí. Se me había olvidado que tenéis una imaginación hiperactiva. <risa> ¿No sería realmente divertido que fuera cierto? ¿Eh? ¿Eh? Nos está siguiendo un extraño camión. ¿Qué pasa aquí? el conductor de ese camión! Luego hablan de seguridad vial. Voy a apartarme a un lado y le dejaré que pase. Vieron ¡Oh! sí! ¿Sí? qué hacen! ¡Oh! Uh, uh, Está intentando echarnos de la carretera. ¿Crees que podría ser ya sabes quién? Sí, quizá están intentando recuperar a Gigano. Me da igual quién sea. No pienso permitir que nadie me robe el fósil. ¡Bien! ¡Sí! Ahora verás. Se van a enterar. No saben con quién se han metido. Pese usted a fondo, profesor. Ya te tengo. ¿Qué? <risa> ah, es el tipo de la isla él busca fósiles lo siento profesor se apea aquí vaya mi situación tan incómoda no <tose> <tose> ¡Jejejeje! <ríe> ¡Vaya, qué agradable sorpresa! Mis amiguitos de la isla de los dinosaurios. Seguro que pensabais que jamás ibais a volver a verme. Ojalá fuera así. Como no pudo conseguir cazar un dinosaurio vivo, ha decidido robar un fósil, ¿verdad? Así es, y además de dragón, lo cual significa que todavía vale más. ¿Qué? Eh, ¿Creéis que lo robo porque colecciono fósiles? ¡Ja! Mi única afición es ganar dinero y con este voy a ganar un bastón. <risa> ¡No tienen ni idea de lo peligroso que es! ¡Ese no es un fósil corriente! ¿Eh? De hecho, es muy posible que ni siquiera sea un fósil. Era un monstruo sanguinario y puede que solo esté dormido. ¡Ya no se acuerda, Gómez! Lo que ocurrió en la isla podría volver a ocurrir. ¿Qué? Mm. Esto podría ser una de... ¿Aquellas cosas? Me da igual de dónde venga. Lo único que sé es que vale un pastón. ¡Qué bien! Un aperitivo, aunque... ¿Para qué molestarme? ¿Es cenar? ¡Es imposible! ¡Un dinosaurio no habla! ¿No te acostarás sin saber una cosa más? ¡Larguémonos ¡Farán! de aquí! ¡Vámonos! ¡Eh! Son los manos. ¿Queréis decir que este fósil es como aquella cosa que casi me come vivo? Incluso peor. Muchísimo peor. Vamos, chicos. ¿Pensáis que me voy a tragar eso? No, es la verdad, en serio. Sí, claro, Mirad, aunque me crea que lo que fuera esa cosa haya sido peligroso en su día, ahora mismo no es más que un enorme pedrusco, así que no hay por qué preocuparse. ¿Ah, no? ¿Y si dejara de ser un pedrusco? ¡Detenga este camión ahora mismo! ¡Sí! ¡Lo ¡No aportaos! ¡Échese sí. a un lado! ¿Ah? La policía viene a por usted, no conseguirá llevárselo. ¿Ah, no? No me dejan alternativa. Este camión no parará. ¡Agárrate, Rina. No puede hacerlo. Claro que sí. ¡¿Pero qué es eso?! ¡Los murciélagos de dragón oscuro! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡No! ¡Se llevan mi dragón fosilizado! ¡Un montón de murciélagos acaba de robar el mayor descubrimiento! ¡Desde el Tiranosaurio Rex no puede estar pasando! No. <risa> ¡Tierra llamando a Kaito! ¡Hora de levantarse! <risa> Rina, eres tú. Te oigo como si estuvieras aquí al lado. ¡No me digas! Ah, ¡Lo siento! ¡Perdona! Eh, ya. ¿Dónde estamos? No lo sé. Parece que aquí no hay nadie. ¿Qué le habrá pasado a todo el mundo? ¡Rina! ¡Mira aquello! ¿Por qué se molestaría Dragón Oscuro en robar el fósil de Gigano? ¡Ahí está la respuesta! ¡Mira! ¿Ves esos tubos conectados al fósil? Están acoplados a una máquina de robar fuerza vital. Eso significa que Dragón Oscuro y Diamante Ryugu están intentando devolverle la vida a Gigano. Será mejor que llamemos corriendo a Tirano. Parece que están intentando resucitar al Dragón Gigano llenándolo de fuerza vital. ¿Qué opinas, Brachio? ¿Pueden hacerlo? Nunca subestimes el poder de Diamante Ryugu. Sí, no tenemos elección. ¡En marcha! Debe haber algo que podamos hacer. Si esa máquina sigue bombeando así, podría despertarse enseguida. ¡No va a seguir bombeando mucho más tiempo! ¡Kaito! ¡Ni un paso más, jovencita! Y sin movimientos bruscos, ¿vale? Si estropeas mi inversión, le haré mucho daño a tu amigo. ¿Sigue queriendo venderlo? ¡Claro! ¿Por qué no? Es mío, ¿verdad? Y también vender esa máquina, sea lo que sea. ¡Es que no lo entiende! ¡Esa máquina es peligrosa! ¿Qué? ¿De quién cree usted que es esa máquina? ¡De Dragón Oscuro, un monstruo que quiere destruir el mundo! Je, ¡Monstruos! ¡No me vengas con cuentos, pequeña! Debería hacernos caso. Ay. ¿Por qué debería haceros caso? ¡Porque estamos realmente en peligro! Si no conseguimos que esa máquina deje de bombear fuerza vital, ese fósil despertará y podremos despedirnos. Ya entiendo. Entonces para eso es esa máquina. Aún es más valiosa de lo que pensaba. ¡Sigue sin entenderlo! ¡Mire! ¿Mm? ¿Qué está pasando aquí? Esa máquina destruye los planetas. Ahora mismo está quitándoles la fuerza vital a todos esos árboles. Debemos encontrar un modo de detenerla, de lo contrario. Todo lo que hay en el planeta se quedará sin fuerza vital. No sobrevivirá nada. ¿Qué? ¿Quieres decir el mundo entero? ¡Es horrible! ¡Ahí están! ¡Cogednos! ¡Ah! ¡Ahora veréis! Ya, quedan unos pocos. ¿Estás sin aliento, Gómez. No, si sí solo eran diez, ¿Eh? nos toca. ¿Qué estáis esperando? Larguémonos. <susurra> ¡Buen trabajo! ¡Ay! ¿Pero quiénes son esos? Los dino-caballeros. No se preocupe, son amigos. Ay, ¡Encantado de conocerles! ¡Tirano! ¿Eh? ¡Dino tirano! Te prometí que volvería. Y ahora he venido a cumplir mi promesa. No. Está recargándose. Me parece que no hemos parado la máquina a tiempo. <risa> ¡Ya he esperado bastante, tirano! ¡Ha llegado la hora... de mi venganza! ¡Ven aquí! Pareces algo oxidado, gigano. ¡Quedo sin energía! ¿Qué le pasa al dragón Gigano? ¿Por qué se queda quieto? No ha tenido tiempo para recargarse. Detuvimos la máquina a tiempo. Sí, así es. ¡Buen trabajo, chicos! No puede luchar con el estómago vacío, asegurémonos de que siga hambriento. Gigano está indefenso. La culpa la tienen esos humanos, lo desenchufaron. Si no fuera por eso, Gigano los hubiera destruido. Quizá tengas razón. Dragowin ve a la Tierra a buscar a Gigano. ¿Por qué yo? ¿Estás cuestionando mis eh, órdenes? Eh, ¡Claro que no, Eminencia! ¡Hasta ya! ¡Vete! ¡Enseguida! ¡Sí, sí, evidencia! ¡Tirano! ¡Juro que me vengaré! ¡Lucharé hasta el final! ¿Eh? dragowin ¿Qué haces tú aquí? Bueno, su evidencia vio que estabas algo indispuesto. Oh, no mencionaré que el tirano estaba a punto de ponerte las pilas, así que me ha enviado a buscarte. Y ya le conoces. órdenes son no órdenes. Así que acaso. Ay, caramba. ¿O pesas más de lo que yo pensaba o estoy más de que antes? Ay. Lamento oír eso. Es como si estuvieras dejándome sin. Ay. Energía. Está aspirando la energía de Wing para recargarse. Yo me encargaré de él. ¡Fuerza! Se me había olvidado lo que se siente. ¡Voy a cortarte en pedacitos! Primero inténtalo. ¡Es sorprendente! ¡Vamos, Tirano! ¡Puedes hacerlo! ¡Tirano se está derrumbando! Será mejor prepararse por si acaso. <tose> sé que no es de lucha, pero no puedo seguir mirando. Tengo que ir a ayudar a Tirano. ¡No! ¡No te metas en esto! ¡Esta vez perderás! ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo? Ha sido divertido, pero todo lo bueno debe acabar. Creo que voy a quedarme. ¡Adiós, tirano! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Tirano, qué me has hecho? Sigue durmiendo. ¡Me has utilizado! ¡Vengo desde muy lejos para rescatarte y es así como me lo agradeces! ¿Por dónde íbamos? Eh, sí, nos estábamos despidiendo. ¡Tirano! ¿Eh? Bueno, ya sabes lo que dicen. A veces se gana, a veces se pierde. Pero te prometo que la próxima vez que nos encontremos, mi espada será lo último que contemples. Así que os hacéis llamar Dino Caballeros y protegéis todo el planeta, ¿no? Bien. Ah, sí, y los malos están en algún lugar del espacio y todos lleváis millones de años existiendo. Una cosa, ¿le importaría no ¿No contárselo a nadie? Creedme, podéis estar muy tranquilos. Nadie en su sano juicio me creería, así que ¿a quién iba a contárselo? Tranquilos, chicos. Creo que tendré que buscarme otro trabajo. Hoy hemos ganado, pero sabes que Gigano volverá. Sí, y lo siento mucho. Tendremos que estar lo suficientemente preparados para su regreso. ¿Le has vencido todas las veces, Tirano? ¿De verdad crees que volverá a por ti? Jamás abandonará. No te preocupes, Garantullón. Si las cosas se te van de las manos, yo estaré... Sigue sin entenderlo. Ahora es algo personal. Tirano no quiere que le ayuden. Lo siento. No nos preocupemos de lo que pase en el futuro. Ahora tenemos otras obligaciones. Proteger la Tierra cumpliendo nuestro juramento. ¿Qué es defender este planeta? Y proteger su fuerza vital de los que puedan emplearla en interés propio. The dinosaur, we are The dinosaurs! The Dinos are back, and the Dragosaurs are The is away. We are the Dano